Hola a todos y todas, soy Aspespro y hoy os traigo un nuevo libro, El abecedario de la educación física, un libro un poco especial, grabado hoy en un entorno especial. ¡Hasta luego! Estamos ante un ensayo o experimento dialógico entre la educación física y otras áreas de conocimiento, todo ello en una estructura de abecedario que nos resulta por lo menos curiosa. Cada letra y por ende cada término nos ofrece los formatos más diversos, momentos de reflexión o simple entretenimiento cognitivo si tu pasión es la educación física. No es un recetario, no es un libro al uso, te puede gustar mucho o provocar un estrellamiento pero en plan, pero esto qué es? Pero eso sí. Te puede servir para condimentar las unidades de tus programaciones, para darles un toque a tus oposiciones de educación física y también, como no, para aquellos profesionales de la educación física que necesitaríamos tres vidas para poderlo leer todo. Para esos que ya son o todavía no lo saben, pero son grandes referentes. Vamos con algún punto tornillo. Por ejemplo, para mí la letra K, kiwi. Es una pena porque Marta Arévalo un saludo para Marta, habla de la expresión corporal en tres páginas y una de ellas es como una foto donde la letra se ha reducido y se ve tan pequeña que apenas se aprecia ese esquema en el que se realiza. Para mí, creo que le daríamos a Marta alguna página más y yo quitaría de algunas otras de ese gran entorno filosófico que envuelve a todo el libro. Y un punto estrella, muy estrella, es el propio libro. Es decir, hay que ser valientes y realizar este tipo de libros no aptos para cualquiera, como acabo de decir, pero que si te gusta una lectura de relacionar la educación física con otras áreas, eh, a mí me ha parecido interesante. Ahora bien, no busques recetas, no es un recetario, eh, yo no conozco ningún libro igual, así que depende de vosotros. Y nada, esto es todo, gracias a Irene y a Gwen por atreverse a hacer este tipo de libros y nos vemos a la próxima, así que ¡hasta luego!